Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hemos venido aquí, ¿cómo se llama este pueblo? Tenemos este sitio maravilloso, habíamos venido aquí a finales de verano y estaba un poquillo sequillo, es más, ahí podéis ver un poco lo que son las señales de, del agua, hasta donde había llegado, en realidad en verano esto estaba completamente seco y podías incluso bajar hasta abajo, ahora pues bueno, ha venido un poquillo más de agua y está, y está un poco mejor y vamos a hablar de hoy de que el agua es un lujo y la verdad es que es un lujo porque cuando no se tiene eh, se pasa muy mal pero en cuando hay mucha abundancia no nos damos cuenta de que el agua escasea y el agua es un recurso que deberíamos apreciar más y el caso es que cuando ha habido estas sequías y los embalses se han secado los ayuntamientos y las comunidades han estado poniendo restricciones no sabían ya ni de dónde coger el agua y en muchos sitios eh, donde no hay ríos cerca o donde no hay embalses donde coger ese agua eh, lo tiene más complicado entonces yo quería concienciaros un poco de que de que cuidéis el agua de que no gastéis a lo tonto lo que es el agua porque actualmente los sistemas que tenemos en casa como son las bañeras e eh, incluso la cisterna gastan un montón de agua y usamos eh, el agua constantemente para cosas que realmente no necesitamos, por ejemplo cocer el agua o incluso para lavar los platos no necesitas el agua potable con el que bebes y yo creo que ese agua se podría reutilizar o se podría reciclar de alguna manera para no devolverlo otra vez a al flujo normal, de una manera contaminada. Y bueno, hemos venido aquí y, hay un, y hemos recogido unos plásticos porque la fuerza del agua, digamos que arrastra, arrastra bastante basura. Y claro, digamos que no es, no es basura de la naturaleza, es basura, basura nuestra. Así que también quería concienciaros de que si vais al campo y os encontráis basura, si la podéis recoger sería de, de gran ayuda para que estos sitios, que son maravillosos y bonitos, se mantengan de, de esta manera y también que si vais a un sitio de acampada pues recojáis la basura que vosotros dejáis porque cuando hemos venido por aquí en el suelo había cajetillas de, de tabaco y una cosa es que seas fumador y que te quieras contaminar tus propios pulmones pero no contamines el entorno por otro lado el agua también es una fuente de energía eh, lo que es eh, la fuerza del agua mueve turbinas que hacen que, que haya energía a nuestras casas y es muchísimo más limpia que, que la de carbón o la de, la de gas natural así que insto a que a que gastéis agua con responsabilidad y cuando vayáis a estos sitios naturales no estropeéis, no estropeéis estos lugares bueno espero que tengáis un buen fin de semana estamos ya a sábado aquí como veis hay un montón de niebla todo esto es agua y la verdad es que teníamos muy poca visibilidad cuando hemos venido para acá pero nos alegramos que, que se vea de esta manera porque el sitio es precioso la verdad bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.